En una ocasión, Odín violó a una princesa estando disfrazado de mujer. Cuando murió su hijo Baldur, las profecías decían que su hijo con Condain le vengaría. Intentó cortejarla en forma de guerrero, pero fracasó dos veces. Así que la enfermó y se presentó como una sanadora, que la ató mágicamente a la cama y la violó. Así nació Bali, vengador de Baldur. Aunque el relato proviene de un texto cristiano que critica a los dioses paganos por sus perversiones, es decir, por travestirse, no por violar. La violación es un suceso mencionado un par de veces en textos muchos más antiguos.